Bueno, Buenos días, saludos a todos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, especialmente a las autoridades civiles, alcalde eh, y a las autoridades religiosas, eh, cristiana, judía, musulmana y budista. Eh, para nosotros es un gran honor poder tener las cuatro religiones de paz en un día tan importante como es la recepción del Buda Mahar Karuna, Buda de la compasión, ...después de haber recorrido más de 9.000 millas por la ruta marina de la, se de, de, de la Seda... ¿eh? ...desde Myanmar hasta el puerto de Valencia. Bueno, Hoy el edificio del reloj del puerto de Valencia, la propia ciudad y Cáceres... ...hacen de nuevo historia al unir las creencias y culturas de paz más importantes del planeta... ...como el cristianismo, el islam, el judaísmo y el budismo... Hoy reunimos a líderes espirituales de estas creencias en torno a la estatua del gran Buda Sakyamuni y del cuadro del pintor de la paz Antonio Camarón, que representa la unión de todas las culturas del mundo. Hace un año, aproximadamente, comenzó un proyecto de colaboración entre Oriente y Occidente, más concretamente entre la ciudad de Lumbini, en Nepal, ciudad de nacimiento de Lord Buda, y Cáceres, en España, ciudad milenaria y sagrada de tres religiones y que ha culminado hace un mes con el hermanamiento de estas dos ciudades Patrimonio de la Humanidad. Fruto de este hermanamiento se pone en marcha una iniciativa universal que gestiona la Fundación Lumbini Garden, que tengo el honor de presidir y que tiene como una de sus prioridades la construcción de un gran templo budista en España, en la ciudad de Cáceres, que será presidido por una de las estatuas más grandes del planeta del Buda sentado Sakyamuni, y la única hecha en Occidente con jadeíta blanca birmana, que simboliza la nobleza, la perfección, la constancia y la, la inmortalidad, y la cual... ...fue declarada por el Buda Sakyamuni en el año 540 a.C. como una piedra de luz auspiciosa de donde surgía la espiritualidad. Este gran templo pretende transmitir la práctica y las enseñanzas del budismo... ...así como ayudar a despertar del velo de la ignorancia y manifestarlo en estos tiempos tan cambiantes e inestables... ...como decía nuestro querido alcalde de Cáceres. Con la llegada de esta réplica del Buda gigante que se pretende construir... ...la Fundación Lumbini Garden pone la primera piedra del inicio... ...de uno de los centros budistas más importantes del planeta... ...en cuanto a sus formas, ya que el contenido no es cuantificable. Hoy, como uno de los pasos previos para llegar a su destino... ...Cáceres, nos encontramos reunidos en el puerto de Valencia... ...puerta de entrada de todas las mercancías que vendrán desde Asia recorriendo la vía marítima de la Ruta de la Seda, para bendecir y ser bendecidos por esta estatua de Jade Blanco recién llegada de Myanmar y, en consecuencia, empezar con ella lo que será este centro de paz mundial. Esta réplica de lo que será la gran estatua de unos 40 metros de alta, que se elevará a los cielos sobre las llanuras próximas a la ciudad histórica de Cáceres reúne hoy aquí, en Valencia, en este acontecimiento único a representantes del budismo y líderes de las tres religiones más importantes, como el cristianismo, el judaísmo y el islam. Esta unidad acerca corazones de los seres humanos en torno a la expresión más directa de que todos, aunque diferentes, somos uno. El budismo, en su esencia, nos da la oportunidad de caer en la cuenta de quiénes somos y cómo es la auténtica naturaleza de la cual nuestra inconsciencia nos hace portadores de elementos como el odio, la codicia, la ansiedad o el propio miedo, que marca la trascendencia en esta encrucijada histórica que depende de nosotros, entre otras causas, que, cómo, qué camino queremos elegir para crear una nueva humanidad, donde la manifestación de nuestra auténtica naturaleza acabe siendo lo natural y el mundo sea una expresión de ese nuevo amanecer. El proyecto Los Jardines de Lumbini representa en esencia el sentir más transparente de esta posible realidad, donde poder practicar el camino hacia el interior en pos de manifestarnos como seres humanos despiertos y libres de la ceguera de la inconsciencia. Disponer de un gran centro budista que englobe todas las tradiciones es fundamental para conglomerar y solidificar el budismo en Occidente, abrigando a todos los budistas. Nuestro centro tiene vocación de ser ese arca que preserve el mensaje de Buda en Occidente y potencie el florecimiento del budismo en Europa, retomando su filosofía y potenciándolo en esta parte del mundo. Hartos del materialismo vacío, que no conduce más que a sufrir, Occidente empieza a hacerse las preguntas básicas, ¿qué es el sufrimiento?, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su fin? ¿Cómo se logra acabar con él? Las cuatro nobles verdades que siempre han sido las cuatro grandes respuestas a las cuatro grandes preguntas de la humanidad. Muchas gracias. Manuel, por tu intervención. Y ahora damos paso a la intervención de don Vicente Collado. Don Vicente Collado, que es director en Ciencias Bíblicas, Relaciones Internacionales del Foro Interreligioso y en representación de eh, la comunidad eh, cristiana católica. Vicente, tienes la palabra. Yo agradezco esta invitación a este acto y quiero manifestar claramente que toda religiosidad tiene su apoyo no en las circunstancias concretas en las que la desarrollamos y vivimos, sino en aquello que nos mueve y que nos une a todos, que es el reconocimiento de esa pluralidad de manifestación de la divinidad. Por tanto, Agradezco mucho esta invitación a participar en este acto de homenaje, de alguna forma, a esta presencia de una, eh, diríamos, representación clara de la divinidad en, aquí en Valencia. Muchas gracias por la invitación y espero que todos nosotros podamos disfrutar del beneficio espiritual que esta presencia material realiza en nosotros. Muchas gracias. Bueno, eh, muchas gracias Vicente por tu intervención, por tu presencia. Siempre es un honor tenerte. Y damos paso a Vicente Mota, Simán representación de la Comunidad Islámica eh, Valenciana, y Irmán y miembro también del Foro Transcendence, ¿vale? Venga, Vicente, cuando quieras tienes la palabra. Sí, pues, no, no, no vale. Buenos días a todos autoridades, representantes de las diferentes comunidades budista, cristiana y judía, amigos y amigas. Primero, empezar dando las gracias a la Fundación Lumbini Garden por, mi, por esta invitación a que yo interviniera con, con todo placer. Nos encontramos, pienso yo sin duda, en un cambio de ciclo en la historia de la humanidad. Y no porque las propias sociedades hayan consensuado de un modo global tomar el camino de una nueva alternativa de vida para todos, sino porque estamos a todas luces en un ocaso civilacional, civilizacional imparable e innegable. Cuando nosotros mismos reconocemos que hemos sido los causantes de un cambio climático que afecta a todo el planeta, que en las sociedades más prósperas comienza a afianzarse los trabajadores pobres, cuando preferimos que se mueran de hambre y de frío millones de exiliados por una guerra en la puerta de nuestras fronteras por miedo a que nos quiten un trocito del inmenso pastel que engullimos todos los días, cuando aquel que toda su vida ha cotizado esperando recibir el mejor de los tratos por parte de su sociedad ve como el aspirador se le pasa a alguien más joven. Y al final, ve que ya no va a aportar nada más a las arcas públicas. Esto es debido a que nuestras sociedades postindustriales no solo han tocado techo, sino que debido a la falta de un paradigma para el ser humano hace ya mucho tiempo que navegan sin rumbo alguno. El último paradigma, si se le puede llamar así, que, de, que debido a factores de diversa índole se ha extendido e instalado por todo el mundo gracias a la globalización, ha sido el American Way of Life. Además, un estilo de vida que invita sobre todo a la satisfacción de lo sensible, llevándolo a los extremos de lo más, más absoluto. Este estilo de vida incluso nos ofrece altruistamente superhéroes dispuestos a combatir el mal y la injusticia y a dar su vida por nosotros. Modelos de ficción para que se queden ahí, en la ficción, y no tengan influencia alguna en la realidad. Por eso nos vemos que estamos en sociedades que van a una amoralidad, no porque realmente hayan un, hayan realizado, hayamos realizado un ejercicio filosófico para ello, sino como un acto de desprenderse de cualquier coartada que, que limite esa, esa satisfacción de lo sensible. A las religiones se les suele colgar el San Benito de ser el germen de los males más atroces de la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de todas las vicisitudes históricas, la aparición de nuevas ideologías, las múltiples culturas y de haber sido mal usadas por muchos gobernantes, las religiones siguen siendo el referente, la respuesta y la solución a las enfermedades ontológicas del ser humano. Pues si el ser humano, el ser humano no se regenera a sí mismo, de poco vale que venga a salvarle spider-man o el Capitán América, pues seguirá viviendo en ciudades contaminadas Pasará tremendas fatigas para llegar a final de mes y seguirá sin conocer al vecino de al lado, aunque viva con él o conviva con él más de media vida. Las desgracias ponen a prueba nuestras convicciones. Se afianzan cuando son reales, pero cuando ocurre lo contrario, nuestras convicciones se caen al suelo de un plumazo, pues realmente no eran convicciones sino mirar máscaras moldeadas por nuestros propios egos para escondernos detrás de ellas y ocultar nuestros miedos y nuestras incertidumbres. Esta pandemia por la que toda la humanidad está pasando no es la que va a provocar el cambio, pero sí que debería ser el motivo para causar nosotros el sentido del cambio, porque los cambios reales son los humanizantes, los que surgen de las personas para las personas y no aquellas que vienen a golpe de like en Instagram o en Twitter hace un sí hace casi mil años, en el siglo XII Val Valencia tuvo su Marco Polo, totalmente desconocido Sadol Heir, antes que Ibn Battuta y el propio Marco Polo en el siglo XII ya viajó a China contrajo matrimonio en China tuvo una hija china llamada Fátima y con la que luego volvió hoy tenemos otros Saad el Batuta Ibn Battuta o Marco Polos, como José Manuel Vilanova. Y nosotros, como, no solo ya como musulmanes desde mi comunidad, sino como personas, eh, aplaudimos, incluso agradecemos estas iniciativas que lo que buscan realmente es enlazar entre los espíritus de los seres humanos, porque al final, como he dicho, todos somos uno, todos somos una misma familia, y lo que debemos buscar es, como decía un sabio musulmán, Hacer el bien hacia los demás es el pago que tenemos que hacer por disfrutar de este mundo. Muchas gracias. Bueno, Vicente, darte las gracias por tu intervención, porque ha sido una intervención espiritual, pero también de, de cambio, de un mensaje de cambio de la humanidad, a través de, de las creencias religiosas que todas están aquí, se puede hacer ese cambio espiritual de la persona, que, que lo necesitamos en la sociedad. ¿Vale? Eh, ahora voy a dar el paso a Isaac Sananes Haser Fati, vale, que es el representante de la comunidad judía, Valencia, miembro también de, de la comunidad sefardí, y bueno, buen amigo, y que viene a darnos su, su punto de vista también. Buenos días. Muchas gracias a la organización de la Fundación Dambini Garden, a todos los presentes eh, por habernos invitado en este acto que nos consideramos importante en el mundo y momento en el que vivimos, donde nos hemos enfrentado a lo poco que realmente somos. Estamos exactamente tomando las mismas medidas que se tomaron hace un siglo. ...para tratar una pandemia que se sabía que iba a venir... ...y nos ha puesto en nuestro sitio. Por eso, el, lo que nos queda, el valor que podemos dar al ser humano... ...está en su espiritualidad. Eh, nos relata el Talmud, en el tratado de Shabbat, Shabbat 31 que en, cierto, en cierta oportunidad se dirigió un gentil a un gran sabio, un gran rabino judío llamado Hillel, expresando su deseo de convertirse al judaísmo y de aprender toda la Torah mientras estaba parado en un pie. Quería hacer algo rápido y algo que le pudiera definir el judaísmo en pocas palabras. Hilel le respondió, lo que para ti es odiado no lo hagas a tu prójimo. En eso se basa el judaísmo, porque el resto es explicación de, la, de este tema. Vete a la Torá y estudias explicaciones. En otras palabras, toda la ley está contenida en el mandamiento de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para poder cumplir con este precepto es necesario adquirir los conocimientos que nos proporciona tanto la Torá como todos aquellos libros sagrados que hoy están en nuestro, a nuestro alcance. Soy judío. Bueno, como diría Dresler en su canción, soy un moro judío que vive entre cristianos, porque tengo nacionalidad marroquí. He nacido en Tetuán, en Marruecos. Soy de generaciones, muchas generaciones atrás, eh, judío y llevo con inmenso orgullo un baúl lleno de enseñanzas, costumbres, tradiciones de nuestros antepasados transmitidos desde Abraham hasta nuestros días porque esa, esa transmisión me ha llevado a hacer lo posible para conseguir la satisfacción o la realización espiritual porque Creo que el conocimiento de otras religiones y culturas abre la mente y nos obliga, sobre todo, a reflexionar lo aprendido por años y muchas veces adoptado por fe más que por razón. Lo mismo que viajar cambia totalmente la perspectiva con respecto a otras culturas y religiones. El Buda que nos acompaña es una imagen verdaderamente preciosa y que espero que en su faz, con su faz, con su expresión, nos transmita a todos esa espiritual esa espiritualidad que es falta por rellenar en cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias, Isaac, por tus, tus palabras. Y como este es un acto espiritual, me quedo con el mensaje último que has dado, ¿eh? que verdaderamente el conocer otras creencias abre la mente. Y yo creo que hoy estamos aquí pues, para conocernos más, para abrir más la mente y tener esa dimensión espiritual ¿no? de, de conexión con otras creencias y que exista una, una comunidad y un vínculo entre todos, que es de lo que está, se trata el acto de hoy. Y vamos a dar la, la entrada ahora a Lama Trinle para que le diga unas palabras como monje budista, líder espiritual del budismo y bien vinculado con, con la fundación. Lama, tienes aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias, ilustres autoridades, civiles, religiosas, participantes, organizadores, que habéis hecho posible este maravilloso proyecto, que ahora ya inicia su singladura en tierras europeas. Las vicisitudes de la vida, eso que los budistas llamamos el karma, la ley universal de causa y efecto, me han brindado el inmerecido honor de ser hoy la voz del budismo occidental en este acto interreligioso de bienvenida y bendición de la estatua del Buda Maharkaruna, el Buda de la gran compasión que nos llega desde Oriente. Una vez bendecida, la escultura se convierte en algo más profundo que un monumento artístico, adquiriendo el carácter de símbolo sagrado. En este caso, el símbolo de la compasión, uno de los aspectos del despertar espiritual que nos sirve también de nexo de unión de las cuatro grandes tradiciones espirituales de la humanidad la cristiana la islámica la judía y la budista pues todas ellas tenemos la compasión como uno de nuestros pilares fundamentales de nuestros emblemas por eso mismo la virtud de la compasión tan universal como esencial en todo tiempo y lugar es un puente perfecto para unir las dos orillas, de Oriente y Occidente. Un puente por donde estas civilizaciones pueden seguir convergiendo cada día más, tanto en los aspectos materiales como en los espirituales. Algunos medios han resaltado el gran valor material de esta réplica de la monumental figura de la Fundación Lumbini Garden, inspirada por su presidente, José Manuel Vilanova, va a situar en Cáceres que con tanta efusión ha manifestado su disponibilidad y que agradecemos de todo corazón con la colaboración también de las administraciones españolas y nepalíes y con la generosidad de diversos benefactores que lo hacen posible ciertamente ese valor material es llamativo. Pues estamos hablando de un proyecto que está valorado en decenas de millones de euros. Pero lo más valioso, sin duda, no son las efímeras cuestiones materiales que van a transitar, sino los aspectos más sutiles, más profundos y duraderos que transitarán imperceptiblemente este puente entre Oriente y y Occidente, la espiritualidad que es el sostén invisible de la civilización, la concordia, la ética y la paz. La ceremonia de bienvenida y bendición que vamos a celebrar a continuación también tiene un carácter ecuménico en perfecta armonía y confluencia, con celebrada por orientales y occidentales conforme a las tradiciones japonesas tibetana en homenaje y gratitud por sus orígenes orientales, pero asumiendo ya la responsabilidad de recibir en Occidente el maravilloso regalo de la sabiduría y la espiritualidad nacidas en Oriente. Pueda esto ser auspicioso y beneficioso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Lamantinle y a todos los monjes.